Hay un amigo, que ahora, ahora puedo considerar un amigo, pues no, es, no, es, no somos amigos, pero eh, es una persona que nos está dando mucho para adelante desde hace mucho tiempo, otro venezolano, colega de Alexander, que hizo un sistema operativo, que vamos a estar hablando de, de, ese, de ese sistema dentro de poco en Entropía, y para eso tuvimos que eh, asesorarnos con gente que sabe, como Alexander y otros amigos venezolanos, de por qué este amigo tuvo esa esa motivación de hacer un sistema operativo derivado de un, de un sistema Linux, ¿no? ¿Por qué un venezolano quiso hacer eso, justamente? Y digo venezolano porque no hubiera sido lo mismo si lo hubiera hecho un paraguayo, por ejemplo. Porque el venezolano tiene ciertas necesidades hoy, y el tipo quiso cubrir las necesidades del venezolano común, con ese sistema. Si interpreté bien, después vamos a hablar de eso. Eh, Hugo, hablabas de Chivos, bancos Sergio u otros curros, si estuviera Sergio si Sergio nos está escuchando, creo que deja de laburar y se viene para acá, a hablar del banco después veremos, es más, cuando él vea esto porque está laburando de mozo Sergio, ahora por eso le queremos mandar un abrazo, que es, es el otro integrante de Tertulia Armitaña, un crack junto con Maxi, cuando lo vea capaz que deja algún comentario acá, estemos atentos a eso después Hugo, la de Chetada, apareció el Tano sí, ahí está, está ese gabinete debe estar financiado por la NASA ahora le vamos a preguntar a ver qué <risa> ¿Qué fondo tiene? No. Estaría bueno que Nacho cuente que, de qué es docente. Sí, ahora mismo le vamos a preguntar eso. Muchachos, me estoy quedando sin batería. Abrazo grande a todos y que se repita al vivo. Te quiero mil, Hugo. Abrazo. Eh, Gustavo, un gra Gracias, hermano. Vamos arriba, vamos arriba contigo. Hasta la próxima, Tabo y Te están saludando ahí. Alexander, cuando tengas tu empresa de gabinetes personalizados, no te olvides de nosotros. Aceptamos cualquier muestra de prueba. Vamos. Vamos con Nacho, vamos con Nachito ahí, a preguntarle el tema de, de la docencia. ¿Cuándo arrancaste? ¿Qué, qué enseñás? Este, ¿por, ¿Por qué no seguís enseñando? O, lo que quieras respondernos de eso, y lo que no, no pasa nada. Eh, no, claro, no hay problema. Estamos eh, entre amigos, todos queridos. Claro que sí. Eh, primero, digamos, yo tuve un accidente cuando tenía 18 años, que me cambia rotundamente la vida que me, digamos, me agarré la mano derecha, yo soy diestro ¿no? ¿Eh? A él muestro la mano derecha. Me la agarré con una máquina, una máquina de imprenta, ¿viste? Yo laburaba para, para las cosas que laburan los adolescentes, que es irse a, a de vacaciones, a boludear, ¿no? A, a, a buscar mi Era un, un adolescente como único. Ahí tuve un accidente, me tuvieron que operar dos millones de veces. Entonces me pasó lo que le pasa a, a, a mucha gente que tiene alguna limitación física, ¿no? Hoy lo leía gente Henry en el grupo de Terera sí. y me sentía identificado con lo que él decía, ¿no? Tal cual. Eh, cuando vos tenés una, una limitación física, yo por ejemplo no podía escribir porque soy diestro, tuve que aprender después con el tiempo escribí con la izquierda, eh, eh, desarrollas más, eh, digamos, la parte cognitiva, intelectual, digamos. Entonces eso me volcó, digamos, a seguir dos carreras. Una era rápida, digamos, era la, la de ser maestro de escuela primaria, eh, formalmente el título vendría a ser profesor para la, la educación primaria. Y después, digamos, más adelante, creo que tipo 98 por ahí, eh, me, me recibí en, en la UBA de filosofía. Qué grande. Como pero ahí sin pedagogía ¿no? que eh, maestro laburé hasta el 2001 ¿por qué dejé de trabajar de maestro? porque me agarró digamos, la crisis del 2001 la Argentina que también pegó en el Uruguay totalmente eh, digamos me, me desestabilizó emocionalmente y quería romper todo ¿no? eh, en esa romper todo fue la decisión de dejar de trabajar de, de docente que de hecho el docente en la Argentina ganaba muy poquito, se cagaba de hambre hablando a Mari Pronto. Y eh, a partir del 2002 comencé a laburar de canillito, o sea, vendedor de diario para, digamos, para el que no es rioplatense. Y, y ese laburo me cambió la vida. Digamos, me empecé digamos a manejar con un criterio más, más personal, más en lo que... A mí me parecía que tenía que ir la vida, para el lado que tenía que ir la vida. Y yo casi 20 años de canillita y ahí fui eternamente feliz. Eh, después la actividad con por por la cuestión de la internet y todo se fue a, a, al coño y me tuve que, que reinventar, digamos. Pero sin volver a la docencia, porque no, no quería saber nada. ¿no? Era algo que eh, lo hacía como último recurso. Lo no tenía que hacerlo así. Después lo de la filosofía, digamos, fue más un... casi un gusto personal. Digamos, lo que me dé... Tremenda ¿eh? asignatura con la, la filosofía. ...de la filosofía. Y eso ahí, eh, Miguel es un gran compañero en todo eso, eh, es estudiar las corrientes eh, filosóficas a lo largo de la historia. O sea, tomar cómo se pensaba eh, en la Grecia de 400 a.C., e ir haciendo un análisis dialéctico de, de, de la historia, ¿no? eh, que por eso me interesó el canal que eh, este, vos recomendaste hoy, eh, el canal Anarquista. Me interesa digamos, ver cómo. Tertulia Armitaña, grandes mundo. amigos. Tertulia Armitaña, tal cual. O sea, ya lo tengo agendado Bien para, para poderlo ver. Yo soy, digamos, desde el punto de vista ideológico, marxista. Eh, no soy anarquista pero sí me interesa digamos todo el estudio de la evolución digamos del proletario a, a lo largo digamos de, de la historia de la humanidad entonces por ahí a lo que me dedico más a estudiar es a eso después bueno tuve una experiencia que eso sí me resultó gratificante eh, trabajé casi 20 años de canillita me involucré con el sindicato de canillita y a, ahí eh, conocí un grupo de compañeros que se dedicaban a la educación popular. Entonces ahí trabajé cinco o seis años. Trabajé, digamos, no por un salario, eh, digamos, trabajar por el hecho de participar eh, como docente de, de bachilleratos de, de nivel medio, digamos, lo que vendría a ser eh, la secundaria. Que se dice, bueno, ahí estoy yo, ahí. yo, en eso estoy yo, eso mismo. Bueno, eh, eso lo hice cinco o seis años, hasta donde me dio el cuero, después, como decía Henry, físicamente decaí, por dos o tres problemas eh, que tengo, producto también de, de, de mis mi continuos descuidos, que soy un tipo descuidado, eh, pero bueno, lo disfruté mucho, esa parte de la educación sí la disfruté, ¿no? Donde eh, se hacía algo diferente. Era algo atípico, digamos, a lo que te impone el sistema. O sea, ahí me sentía cómodo. Y bueno, básicamente es eso, digamos. Entonces soy maestro y estudié filosofía de la UBA, pero ya les digo. Y eso es lo que, lo que decía Alexander y me parece genial, lo que mencionaron algunos compas en, en, en los chats. Somos lo que hacemos, no somos otra cosa, eh, por eso no me considero ni docente, ni mucho menos filósofo. Eh, pero bueno, eh, en títulos es eso. Después, en, en la realidad, en lo que hacemos, simplemente administro eh, una cuestión, digamos, de, de alquileres acá en la ciudad de Buenos Aires, algo que me llegó mi padre, y, y con eso subsisto, o sea, en realidad soy eso. No soy eh, eh, ni docente pero, ni piloto Pero ni Nacho, nada. en la mochila tenés a la docencia Eso vos abrís la mochila, sacás el contenido y te pones ahí en cualquier lugar eh, eso, eso estoy seguro y, y una cosa chiquita que ya, quiero, quiero decir más de Hablar de la humildad de la gente que compone el grupo de Telegram Por ejemplo, Nacho, Alessandro, vos todos en realidad Nos caracterizamos por esa humildad nosotros no, no, no somos un, una agrupación de gente que busque sobresalir de manera petulante y todo. Tenemos un docente que está hablando de su propio accionar, eh, como ustedes lo escucharon recién. ¿tá? Yo no sabía, no sé si alguien... Tá, se, seguramente Miguel podría saberlo, pero yo no tenía la menor idea que, que, eras, que eras docente. Eh, y, tampo, y, y otros compañeros del grupo que a veces me escriben por privado, que me explican lo que hacen y yo digo... Bah, Qué bueno poder nuclear a todos estos cracks, ¿no? Este, porque uno aprende con gente así. Eh, ahí está. Analía, una genia. Analía Sáenz, un beso enorme, Analía. Una profesora, colega del ámbito de informática también. Profesora de, de, del ámbito secundario, como estábamos hablando recién. ¿Me dio la impresión que ibas a decir algo, Miguel, o, o no? Eh, sí, ¿qué sería? Como hiciste un gesto ahí, capaz que no era, era para, para comentar algo y yo te... te... Eh, ah, no, claro, no, sí, ahí me acordé. Dale, era dale, una acotación, nada más, porque, o sea, Nacho, o sea, nombraba el, el laburo que le dio el padre, como, como que era eso, y en realidad es como, es el medio día, pero es todo lo demás. Claro que sí. Para mí es lo que, es lo que él lleva puesto, es estudiar, lo, lo mismo que un oficio, eso te lo llevas vos, vas para Australia, para donde sea, y vos sos, seguís siendo ese. Que vos saques de la mochila o no, bueno, eh, estará según las opciones de vida que, que tomes y por qué lo haga ¿no? Pero tenemos otro profe más acá. Y Henry también, Henry también está en la misma movida. Y es más, con Henry creo que tenés mucho en común Nacho. Capaz que tienen que hablar más en privado. mira lo que te digo, te tiro esa nomás. Y Henry si me está escuchando ya sabrá por qué se lo estoy diciendo esta Nacho. Tuvimos una charla hoy con Henry, mano a mano, muy linda. Este, Nada. Ustedes sabrán. Como, eh. que, como que son pasiones de nosotros mismos también. ¿no? Que claro. Igual, te, igual te digo, leía a Henry. Y cuando habla de economía popular, digamos está pensando en las mayorías. Claro. Eh, me siento muy identificado con, con todo lo que plantea Henry. Más allá de que Linux es un capo el tipo, ¿no? Pero, eh, digamos, trascendiendo lo que es Linux, eh, cuando habla de economía popular y todo eso, eh, me siento como muy identificado. También me siento muy identificado con Miguel y con Alexander, ¿no? Eh, después, eh, yo qué sé, son las experiencias de vida, ¿viste? Eh, yo digo que... A mí la palabra docente en lo personal no me, no me agrada, me gusta mucho más la que vos decís, profe, porque una de las cosas que, que vi en persona, digamos, que me tocó sufrir, digamos, es que el docente se siente en un escalón superior al educando, digamos, al alumno. Lo toma como una caja vacía, como que no contiene contenido previo, no tiene saberes previos. Y yo, digamos, me ubico en el otro costado. A mí me gusta lo que Alexander decía del empirismo. Digamos, todos tenemos conocimiento, hasta un niño de salita de 5. Por, por supuesto que sí. Lo que hay que aprender es a escuchar a ese niño, o a ese adolescente o, a, o, o incluso a las personas más mayores, ¿no? Todos eh, tenemos conocimientos y a la vez todos somos analfabetos en algo. Exacto, y eh, que sea. Nacho, disculpa que te interrumpa, porque esto es una retroalimentación. Aquí todos aprendemos de sí. todo. Entonces, es que es, que es impresionante. Yo le he contado al profe en una conversación que tuvimos que, recuerdo de que mi hijo me desmugró y me dice: Padre, este papá, yo tuve un problema con el profesor. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente él se equivocó en la pizarra. Y entonces. Este, yo levanté la mano y intenté ver el error y entonces bueno, él me dijo que sí, que tenía razón pero que me callara y me sentara y la próxima vez me sacaba el aura entonces yo fui a ver con el profesor entonces yo le digo, bueno, pero es que si él es, le, le está señalando un error lo, lo, lo menos que puede hacer es agradecerle y, y usted se puede equivocar porque todos somos humanos y cometemos errores entonces, ¿por qué nos cuesta tanto? y a eso voy cuando el profesor hablaba de la humildad Gracias, no cuesta tanto reconocer nuestros errores y si somos humanos? O sea, si yo me equivoco, yo le digo a Miguel, Miguel, disculpa, me equivoqué. Yo pensé que era de esa manera, yo no lo quise hacer con ninguna intención. Pero me equivoqué, o a Nacho, o a Thanos, o a Ken. Además a... aprendes o sea, mucho más, Alexander. Aprendes diez veces más si vos mostrás que te equivocaste. Porque el otro está dispuesto a es, explicarte. Es exacto. Y que y en que eso, que que hay que entender hay que... Entender que aprendemos de los adultos, de los niños, de las mujeres, de, de, de todo, o sea, esto es un constante aprendizaje, lo que, lo que hay es que ver, ver y, y, y reconocer, eso es todo, Por supuesto. estamos en eso, lo que hablamos de ya. la humildad, o sea, no, es que... este grupo se compone de eso, y todos nos nutrimos, y todos somos humildes, y todos estamos, y tratamos de ayudarnos, de apoyarnos, este, yo de hecho, yo sé que el profe no es ateo, pues, y yo sí, sí. respeto, pero yo no sé si será Dios o el universo, como lo quieran ver, pero porque nosotros estamos aquí reunidos, porque todos tenemos el mismo interés común, todos tenemos la misma inclinación hacia el conocimiento, hacia lo que creemos que son las cosas correctas de la vida, entonces por eso estamos aquí, porque Dios nos une, porque el universo nos une, pero siempre... Eh, yo tengo el, eh, ese, ese sentir de que la gente que es igual siempre llega a reunirse en un punto de su vida entonces creo que por eso es que estamos todos aquí totalmente, totalmente. Yo, cada, yo creo que cada uno de acuerdo a su, a su experiencia también le, le atribuye su significado pero hablamos todos de lo mismo Exacto, o sea un tal. físico cuántico te lo puede explicar por un lado este... Eh, alguien que quiera venir que esto lo explica por otro, alguien que por la creencia que sea, ¿no? O la explicación que le dé, pero la realidad es que estamos acá y de una forma u otra Nos, nos conectamos todos los que estamos en el grupo y, y bueno, toda la gente que va a llegar después y, Que ahí, ahí... Y, ¿Se y, me, y sí me escucha, chicos? Sí, claro, sí, sí. y venga, man Ah, porque me hacen sentir que mi dinero no vale o que no, no. puedo hacer andar esta mierda alguna de quiero, quiero, quiero desenmascarar un par de mentiras del señor Nacho. Primero, <risa> Nacho <risa> cometió. Se picó. Nosotros somos una especie de. Alexander, Miguel, Hugo, somos una especie de privilegiados, porque Nacho se acaba de poner una remera. Doy fe que cuando Nacho se sienta con la computadora Arch Linux. Está en calzones. Sí, señor. <risa> Como tiene que ser, yo también. Tengo algo para contar respecto a lo que decía recién, decían recién este, Alexander, Nacho, Miguel y Hugo sobre la docencia. Dale. Eh, la persona que se deprime hace mucho tiempo que viene arrastrando una falta de reconocimiento, ser re. re Conocido por el otro Es algo indispensable, necesario para nosotros Esa faceta A esa faceta nosotros los docentes La ten, tenemos potenciada Y si no la manejamos bien Caemos en la soberbia No orgullo, soberbia intelectual Es lo que recién Alexander lo explicó en tres palabras Cuando El chico, por ejemplo Descubre el mundo que lo rodea A través del juego Cuando un chico viene y a uno le dice Hugo, Nacho, ustedes que han estado en instituciones educativas, eso nunca se pierde. Cuando alguien viene y dice, mirá lo que encontré, no es que uno el docente generalmente viene y le dice, no, palabra pecaminosa cuando se la mire. No, eso no es así. No sirve, porque el chico no acaba, no nos viene a contar algo que no sepamos, nos viene a decir que ha descubierto el mundo que lo rodea, Mostrándonos un objeto, generalmente un objeto tangible, físico. Eso es lo que explicó recién muy bien Alexander. Cuando nosotros no tenemos el aspecto, que se, yo la define con 4 o 5 letras, no sé cuántas letras tiene la palabra A, M, O, R, 4, amor. Cuando no tenemos el amor para integrar, yo en este momento soy Nacho, soy Hugo, soy Miguel y soy Alexander y soy polgar. Alejandro, Arnold, CXS, y los tengo que nombrar, porque yo si no los nombro, me desaparezco. Tengo que eliminar el yo. No existo sin ustedes. Esa integración que explicó muy bien recién Alexander, y es la que estamos hablando. Si nosotros nos fijamos, esto se ve muchísimo, está bien. En, en, en un aula, en un ambiente áurico hay que obedecer a una currícula de estudio cumplimentar el objetivo durante el año pero eso no, no no exime de como decíamos recién integrar, se aprende más del, del párvulo que de las que están en los libros que no nos acordamos de nada, cuántas veces hubo, vos que estás en ejercicio hay que el, el domingo a la noche hay que estar, tenemos que tener todo arreglado porque durante la semana no nos acordamos, no sirve no, ahora claro sí. Si si delante nuestro tenemos un migue, que cuídate porque, Nacho, vos sabés bien que Colonia te mira, te, te mide, te raja, te parte al medio. Eh, si no, no veo a un Hugo que el tiempo que debe deben de insumir los videos, eh, toda la cantidad de opiniones menos buenas que debe recibir y nunca... Lo leí, que las dijeran y las expresara en vivo. Eso también son, son, esas también son tristezas que él está absorbiendo. Si nosotros no manifestamos amor, si yo en este momento no te digo, Hugo, ¿sabés qué bien que me siento? Porque estamos compartiendo un momento bonito, tenemos salud. Eh, Alexander, que es el que más lejos está... Es un tipo que no me conoce, no sabe quién soy. Eh, no comparto el video porque tengo una conexión la más económica. le comparto con tres cifras más. Y se me cae si esto le pongo video. Y sin embargo, Alexander, que no me conoce, guarda silencio para ver qué tiene para decir un desconocido. La gente se pierde porque busca a Dios demasiado alto y demasiado lejos. Y acá en el medio está Dios. En esta magia, en esta tristeza que ocultó Hugo... Todas las veces que no recibió Por ahí una palabra bonita Por un video que no gustó No hay derecho Pero sin embargo tiene el amor suficiente El amor entendido como atrofia de la muerte Para poder meter todo el corazón Y esperar otro momento bonito Con gentes bonitas Porque la, la vida no es una caca Y en definitiva claro, esto no. no es misterio Esto es docencia Esto es estar acá Esto es saber que Nacho está bien Que Marga está bien en la habitación Mirando los videos eh, que Miguel está con la mamá con salud, que Alexander está con su familia, con su arte, explotando el arte que, que Dios le dio, no enterrando el talento, escuchando. Y bueno, después el, no quiero eh, terminar en pavadas como que Miguel si se desaparece es porque está pesando dólares ni nada de eso. No, no, no. No, no, no, no, está bien, está bien. Es un dato más sobre Miguel, ¿no? ¿Ah? Es un dato más. Dale. Ahora te digo... Perdón, perdón Tanito, si vos decís gente linda es que no está mirando el, el, la llamada de tele, porque acá gente linda no hay, ¿eh? No, se, no se ve la lindura porque la tenemos adentro nosotros, tenemos que decírselo, mirá que yo soy, por dentro soy lindo, de verdad Gracias Tano por todo eso que dijiste, está muy bueno Ah, da para reflexionar, viste de repente la gente venía para acá pensando que íbamos a hablar de todo de linux, linux, no, no, por eso mismo estamos juntos para conversar. Leo un segundo el chat y volvemos a lo que estábamos, gente. Eh, me quedé atrás ahí. Pero no, nos baja el rey, ¿Cómo? Hagamos de cuenta que estamos en la, tele, la televisora que no nos baja el rey. Sí sí. Que tenemos que lograrlo. <risa> no, lo fuerte es el chat, pues si la gente se nos va, lo dice ah, vos, yo te escribí no me, no me leíste. No, Nacho, pero qué historia tan chida, muy interesante, dice Misael. Yo de hace unos meses me interesé por el anarquismo porque me di cuenta que mis principios iban por ahí y me hizo, me hizo sentido. Henry dice, dos los cría y el pingüino los amontona. Ese, ese dos creo que fue menos sarcástico. Rodolfo Valentino, constructivismo. Un crack. Nacho le debe haber leído a Pablo Freire. yo Obvio que sí, Nacho tiene que haber leído, eh, sí, eh, o casi obligado. Eh. Henry, tal cual Nacho, los gurises están en su máxima capacidad intelectual, hay mucho que aprender con ellos, claro que sí. Y el Tano también dijo. Rodolfo Valentino se ríe, Misael también. Tengo que cenar, vuelvo rápido, espero encontrarlo de nuevo a la vuelta. Te esperamos acá un ratito, no vamos a estar, Misael. Te deschavaron, Nachito, dice Henry. Kenji. ¿Y acá? ¿Mostramos o no mostramos? ¿Qué hacemos? Esto es, es Kenji, vamos, vamos a confiar, vamos a confiar. Kenji, un poco la de mano en de el fuego por vos ahora. A ver. Lleva a encontrar que inventó los contratos, lo agarra los trompadas. Ah, está, porque YouTube le retuvo ahí, un, un, un espadazo le retuvo. Lo del determinismo nomenclato de la factura fue genial. Todo lo que nunca me pregunté igual lo aprendí, gracias total, le dice Henry. Kenji, mensaje retirado. Ahí <ríe> Kenji se puso medio, se puso a pegar, a pegar, ¿viste? Cuando le pegas a la pelota y salta pasto para todos lados y barro y todo. Bueno, no sé qué habrá dicho el peor mal de un docente es el miedo de ser superado por su alumno, cuando debería ser al revés, totalmente de acuerdo. Y ojalá siempre sea así, superado el docente. Hermoso lo del Tano, totalmente. Aquí qué vienen las garotas de Alexander? Bueno, <coughs> Alexander. ¿Se llaman garotas por allá? ¿Cómo se llaman? Eh, sí, sí. Sí, sí, Está. Sí, ¿no? sí, sí, la no, no, en, Con poca ropa y, y Bueno. con por, yo, yo entiendo Kenji debe haber asociado Alexander tiene un cantito que atrae al hablar después todo lo de Alexander es GPL todo todo es, se puede usar, se puede no se puede, se puede estudiar y bueno entonces la garota donde están Cristian Cañete dice hola qué tal soy profesor de matemática también soy marxista para variar política obrera agrego a la charla que no hay formación de redes en los profesorados este canal de docencia pura abrazo gracias Cristian gracias Cristian otra vez más eh, para una persona como uno que es lo mismo que si lo hicieran ustedes porque estoy hecho de lo mismo más o menos estamos todos hechos de lo mismo en, entre nosotros por lo menos recibir este tipo de, de, de mensaje un profe que viene y que te dice vos soy este, eh, me gusta esto no importa que sea profesor, puede ser Cualquier otra profesión puede ejecutar. Pero es, es un honor, realmente. Gracias. Gracias a todos los que están ahí hace rato. Eh, era una hora, en realidad. Y ya estamos una hora cuarenta. Me has acordado de la de tertulia ermitaña, que era un ratito, nada damos un brindis y nos fuimos como hasta la una de la mañana. Una vez, impresionante. Y hubo gente que se, que se sumó al grupo de Telegram, que no puedo ver quién es. Puedo, pero no quiero desconfigurar todo. Este, así que nada. Gente, ¿estamos bien? Te pues, digo... Sí, diga, Lito, diga, diga. El Tano, el Tano es docente. Es docente en un colegio acá en Ciudad de Buenos Aires. Y es un tipo que es un capo en varios aspectos. No solo en el profesional como, como docente, y no es un capo como ser humano. Un tipo recontra, solidario, que eh, eh, ayuda, que... Te da una mano, hoy estuvo a, a, a la tarde-noche dándole una mano a un pibe para configurar bien el I3. Eh, es un capo bárbaro, eh, es un tipo eh, encantador, único malo que tiene que mide casi dos metros. Y, vos y está haciendo, hace... y vos lo estás haciendo enojar todavía. Menos mal que está en Argentina el tipo, ¿no? Yo, yo, está no, mira que yo no le doy letra a Nacho, yo no le dije nada por privado. Te respeto, Tano, te quiero, Tano, esto, crack. esto, ah, Hugo, esto se soluciona muy fácil. No, eh, no. Con un soborno económico de 50 centavos falta con prín. Yo pensé que aparte, así se arregla fácil, lo voy a buscar y los pelos afuera. Está bueno, tá, con 50 centavos, está bien. No, no, no, no, eso, eso no sirve, no, no, no, Hugo. Eh, Aparte una cosa, el día que nos veamos, me las cobro a todos juntos, porque les llevo mate con azúcar. Te razón. No, no, no, por Dios, Te, razón. Gente, te razón. Todos tenemos algo malo, Tano Viene con la gato, abierta con Ubuntu problema, y con Mante dulce Está, ya está Para un cachito, eh, Nacho, Hugo, Miguel Que son los que están en cámara con el permiso de los chicos que están Ustedes están con el canal de YouTube, ¿no? Sí bien. Eh, Hugo. Eh, Entonces, más todos los chicos que están que estén viendo acá en el canal de Telegram, más el permiso a todos los chicos que están en el YouTube, necesitamos saber una, una cuestión, Nacho, Miguel y Hugo. Alex, hincha de qué equipo de fútbol. Bien, Uy. bien metida. Por algo lo estaba dejando para el final, Alex, viste, no lo nombraba y dije, ¿por qué no lo nombra? <ríe> no lo Todo nombrado. tuyo, Ale, Alex. Mira, yo, yo, la verdad, como le comentaba a los muchachos, el fútbol también me gusta lo que estaba en mi selección. Este es un tema que yo Me tocó con más Porque he vivido mucha mala experiencia En grupo Ya que, bueno, como ustedes saben Venezuela a la no Ahora estoy emocionado Ya fue eso Exacto, pero sí Sí, sí, recibí bastante Buenos comentarios Con insultos Sobre todo, me preguntan Si hay algún grupo, pero los chilenos son pesados este me gusta mucho eh, bueno lo que pasa es que también todo depende de, el grupo donde uno estaba era un grupo, bien, bien, un grupo de bonita pero sí sé que terminaba saliéndome porque eran, eran unos juegos demasiado pesados y entonces yo no, no toco personal en eso ¿tú? y por eso casi no tocó el tema del fútbol como ustedes saben aquí en Venezuela el deporte rey no es el fútbol sino el fútbol entonces ah. bueno yo me más el béisbol y el básquet viene Sí, y bueno, la serie de decimos, no, y por unos errores, bueno, se perdió, pero, pero tuvimos ahí porque este es nuestro cuerpo. por aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí el, el es un deporte para gente ah. Los chicos de los barrios no tienen acceso al fútbol, no hay cancha. Los chicos de los, de los barrios agarran un palo y hacen una pelota con papel y forran con, con tape o solo no sé cómo lo llaman ustedes este la enrollan y bueno, ahí te la lanzan y el otro bateo, y el otro y entonces por eso es que ese es un deporte porque, ojo hay gente buena en todas las clases pues yo no soy clásica ni mucho mundo ni, ni junto a ni nada de eso pero la, la gente que, que, que viene del barrio, lleva, no sé, eso en la sangre pues son buenas por naturaleza y tienen este ímpetu de superarse entonces el fútbol acá este, tienen que tener los colegios eh, de, de gente pudiente, que son los que tienen para construir un campo de fútbol, un telegrama, todo lo demás. Entonces, siempre juegan los que llamamos, bueno, los que estamos o sea, en un nivel un poco más los hijos de papá y mamá. Entonces, no importa si el muchacho es bueno o es malo, sino que como el papá patrocina, como el papá compra sí. uniforme, como entonces hay que ponerlo a jugar. Y de hecho, de hecho, eso se ve, eso se ha visto en la selección juega fulano, sustanejo, porque la empresa tal o la empresa cuál es la que lo, lo patrocina y entonces se tiene que jugar, entiendes? por encima del que está, que es bueno, pero está en la banca porque no lo patrocina nadie entonces no sé si me explico o si me van entendiendo más o menos sí, claro. no las cosas entonces por eso es que el fútbol aquí no surge, porque el fútbol este, es así, eh, ojo, si hay gente buena que, que nosotros vemos que uno y abajo como Salomón Ramón y como esa gente pero no es el de los, los chicos mire yo he visto yo, yo he visto he visto jugando los pocos campos que hay para la gente digo que tú dices bueno ese, ese si lo agarra alguien va a ser un Messi va a ser un Cristiano Ronaldo pero lamentablemente no lo agarra nadie es, es, es, difícil, no hay, es difícil no hay interés es no. Porque, mire es, es tan difícil porque a veces los padres no tienen para pagar el pasaje para llevar al niño desde su casa hasta el campo entrenado. Está entonces, todo sí, en No claro. Eh, claro, Entonces, sí, yeah. si, si lo vemos por ahí, entonces ya con eso sabemos todo lo demás. No y a hay la vez, para claro. no está desarrollado no, el mejor. fútbol en Venezuela tampoco. Entonces es peor, porque acá cualquier Ay. cuadro te agarra, te forma y después te vende y se llena de plata. Pero si allá tampoco ah. está eso, ¿no? Aquí pasa exactamente eso con el béisbol aquí claro. ven un muchacho que agarra el madero y bota dos pelotas y rápidamente le dan 500 mil dólares ahí en la mano, usted va a firmar con nosotros con 13 años, nada no. más para pa apartarlo, porque como no, no puede firmar un contrato un menor de más, nada más ya. que para apartarlos todos los 18 agarré 500 dinero. Bueno, usted sabe dos, dos reflexiones con lo, dos reflexiones con lo que dijiste primero eh, te negaste a decir de qué cuadros sos no lo has dicho, a larga. cómo nos envolvió, ¿no? ¿Cómo nos envolvió? Mira cómo. Alex, con ese cantito, ¿viste? Todo Mira lo que lo que con ese cantito, ¿viste? Todo el gato. Mira cómo te envolvió. Mira cómo nos en Mira cómo nos Mira Alexander sería la, la, la avenida del medio, ¿viste? donde todo no, el mundo brudo, anda dando vueltas señores, me presento a Nicolino mirá, <ríe> este es Nicolino ahora, vos mirá una cosa Si en este humilde canal de de Tere, le perdonamos a Hugo Serincha de Peñal el Kenji tiene la... la la katana afilada para ah, eso como se llama la katana afilada le perdonamos el hincha de Peñarón y encima le perdonamos decir Peñarón inteligente vos podés confesar de qué tipo de yo choriche no pero hablando fuera de broma por ejemplo con Nacho tenemos un montón de puntos en común compartimos el mismo club pero demás, pero en realidad. Los millonarios. el, el eh, millonario, pero en realidad es como si fuera botero. Y hasta a este nivel de circunstancia las palabras son el medio, son el puente para conectar con el otro. Pues, espero que cuando. Acá se está dando un milagro que la gente. está bien que esto es comunicación mediada. Pero se está dando algo que la gente busca muchísimo tiempo y no lo encuentra. Y hay muchi y esto no es una forma de hablar tampoco, hay muchísima gente que tiene mucha tristeza, muchísima tristeza. Vos, Hugo, estás en educación media y se ve la mirada batida de los chicos que tienen toda la vida por delante. Claro que sí. Eh, a mí eh, hace poco que empecé en febrero y me tocó ir a la casa de dos papás que están sin, de dos hogares, cuyos papás me hizo acordar recién cuando Alex decía de los papás que no tienen para pagar el pasaje a una cancha para que los chicos se entrenen me ha tocado ir a, a dos hogares donde hay una tristeza muy grande, no importa si somos hinchas de peñarolos y peñaroles burro ya, inteligente es el que nosotros usamos para conquistarnos sí. y Hugo, acuérdate estas palabras que te lo decimos eh, ahora los tres que están en en cámara más lo que estoy hablando y te acompañamos todos en esto no es una forma de hablar, te acompañamos todos hay muchísima tristeza por las causas que todos sabemos. Cada uno en su país, en su circunstancia, en su terreno. Donde viva. Pero hay muchísima tristeza y uno nunca sabe por dónde lo va a llevar la vida. Y ojo que cuando las papas queman, son los buenos recuerdos los que pueden salvar la vida. Y ahí entran tus vídeos, Hugo. Gracias, Tano. Gracias, Tano. Tu vino es, el, es la excusa. Mm. Eh, tus vídeos tienen paz. Muchas gracias, Cuando Tano. uno la loca. De nada, querido. De nada. Cuando uno voy, a a, voy, a voy a agregarte algo, no Es verdad que tienen paz. Yo comparto con lo, lo, con lo que vos decís. Pero hay algo que me gusta mucho de, de los videos del, del Profe. Que eh, eh, no tiene que ver con Linux. Y tampoco tiene que ver con la paz. O quizá con la paz algo tenga que ver. Pero tiene que ver el humor. Siempre ya de, de por sí las presentaciones con esos colores estridentes, ese verde de, de open Sur y, y, y, y las cosas moviéndose así psicodéricamente. Y después, cuando arranca el video, eh, vos encontrás humor. Eh, comiste Gracias. un video de 50 minutos y, y te divertís con Hugo. Aprendés pero te divertís y aprender divirtiéndose es la mejor manera de aprender nunca eh, por más difícil de la situación de la que podamos estar pasando eh, como decía Miguel ahí en el canal de Telegram, voy a guardar la, la solución de Henry con el mate para las épocas de hambre las vacas flacas digamos eh, y siempre el humor es fundamental y, y, y hay que respetarlo y tiene que ver con la vida del ser humano sí, y vale. tiene que ver con la idiosincrasia del latino es lo que nos hace casi tiene... sí, eh, sí, tenés sí, razón, tener razón y eso tiene que ver con el latino, ¿eh? el latino se ríe de su propia desgracia y eso es una cosa que tenemos que es una ventaja absoluta con el resto del planeta ¿eh? Nosotros nos reímos de lo que padecemos. Tienes razón. Además, el humor puede estar en todos lados. Me estaba acordando de un amigo, ahora estaba pensando cómo decirlo esto. Un gran, gran, gran amigo, Alfredo, que le decimos el Zambalaca. Cuando falleció la mamá, hace un tiempo atrás, me ve venir. Yo soy una persona que voy a los velorios 10 minutos y me voy. Voy a darle un abrazo a la persona que está sufriendo más y me voy. No, no estoy ahí, no, no me gusta, pero sí. Estoy, por lo menos, ¿no? Un segundo. Y lo primero que me dice es, ¿viste? No vas a poder venir más después de las 12 cuando yo me acueste a dormir. Como diciendo que yo andaba con la madre. La madre era una señora muy mayor. Ese tipo de humor, que yo, yo venía, que, que lo abracé, y me empecé a reír con él, y él se rió, y de repente nos dimos los dos cuenta que estábamos riéndonos en un velorio, y enseguida nos recatamos. Pero qué linda complicidad, qué lindo eso. Eh, haciendo una broma sobre su mamá, conmigo, que somos amigos desde que tenemos 13, 14 años aquí con Gustavo. ¿no? Eh, el humor, a veces la gente dice, no, que desubicado. No, no es desubicado. El humor desubicado es el humor quizás que no está bien direccionado. Pero yo creo que para todo, para las parejas, para, bueno, para en la clase, este, bueno, en, en todo ámbito de la vida, con un hijo para tratar una, una situación complicada, con un amigo, eh, sí, el humor es fundamental para mí. Yo, a mí me sacas el humor y hay pila de cosas que no podría hablar, no podría comunicarlas, no sabría cómo hacer. El humor ablanda, el humor tira abajo esa pared este, inicial que cuesta mucho romper para abordar el otro tema que es el que verdaderamente importa. El humor te tira la alfombra roja para que vos pases. Es como una cosa así, por lo menos yo lo veo así, no sé ustedes. Leo, un segundo, un segundo nomás, perdonen que, que, que no quiero dejar tirar a la gente que está chateando ahí. Villarreal, buena, buena. Valentino, para no desentonar con el grupo, seré futuro docente de física. Claro que sí, y capaz que vamos a trabajar juntos. Ojalá, ojalá la, la vida no se encuentre ahí, en ese camino. Acá pasa lo mismo que en Venezuela, pero con el fútbol. Cualquier terreno sirve de cancha y cualquier cosa de pelota. Acá el fútbol es pueblo, claro, exactamente, Henry. Hola, Nicolino. Ahí pasó el gatito, este de acá del amigo, de Nacho. Pero eh, ¿Cómo? Se la mucho por eso por es que ustedes son tan buenos en el fútbol, los uruguayos, los argentinos y nosotros no hemos avanzado porque el fútbol es pueblo, es lo que yo le explicaba sí, sí, sí. aquí no hay gol sí, lo porque el fútbol es pueblo exacto, exacto, exacto. Ah. totalmente dice que, si te pasaste Nacho, totalmente de acuerdo la Inteligencia lo mejor que me pasó hasta ahora en el 2023 quiero sola, solamente decir lo que digo siempre que eso no es contra Nacional, es un tema contra, ni siquiera contra Liverpool, es contra el presidente de Liverpool eh, Palma, que, que hasta yo tengo bronca con Palma, hace 10 años que pasó esto, 15 años y yo le, la sangre en el ojo con Palma, todo mal con Palma, no con el hincha de Liverpool, nunca, nunca se va al, al usuario, al hincha de la persona, siempre se va a la institución o a la persona poderosa que dicta las leyes, ¿no? eh, tal cual, tiene mucho humor los videos, gracias Rodolfo. No me largué el moco, Huguito, Omar, <risa> y a punto. Yo pensé que Alexandre iba a largar el moco antes que yo. Y estuve a punto ahí está, estaba escuchando al Tano petrificado. Después Nacho le, la quería rematar todavía. ¿A qué hora sortea la Play 5? <risa> no. En algún momento vamos a tener algo de eso nosotros. No sé cuándo, porque le hemos dado palo a tanta gente que no creo que nadie quiera ser sponsor de Entropía Binaria dentro de <risa> unos años. La ORT pues pues, pues, pues, no lo va a es. ser, BIOS no va a ser Microsoft no va a ser, Apple no va a ser muchos usuarios de esos equipos no van a ser porque van a estar resentidos con nosotros. La gente de Ubuntu no va a ser tampoco. Me han dicho que soy otro hippie más que habla de lo que no sabe en los videos de Ubuntu. Son cinco comentarios en videos polémicos y nada más. Todo el resto es, como decía vos, este, perdón, Tano, todo perdón, amor. Perdón, Sí, sí, sí hay, sí. hay algo de cierto en ese comentario. A ver, a ver. ¿Qué pisos? ¿Cómo, cómo? ¿Qué pisos? hay algo de cierto sí. en ese comentario. hippie sos? En cierto aspecto puede ser que sí, pero no comparto todo. Eh, y eso fue despectivo, no fue como diciendo que eh, bueno, sí. ¿no? Ensalzando lo bueno del movimiento hippie, ¿no? fue el mismo que me decía nene, nene, y bueno, en un momento cometí el error de contestarle y decirle que si me volvía a contestar así lo iba a eliminar y contestó peor y lo eliminé. Esas son cosas que, que eso lo maneja muy bien Maxi, del canal de Tertulia. A Maxi le tiran con cada ladrillo dos por tres y yo digo, si a mí me dicen eso, o lo sigo por privado, o me recontra caliento, porque claro, con, con, buen, con respeto y todo me puede decir que me equivoqué, que no sé de lo que estoy hablando, que podía haber mejorado, que el video no está bueno, que de hecho me lo han dicho y yo lo publico. Pero al Maxi eh, de, de, de Tertulia, si, si, lo, si van al canal de él, van a ver que le tiran cada ladrillazo al tipo. Y el tipo, tranquilo, deja, deja y responde poquito. Este, y a veces hasta se burla un poco. Bueno, yo no, no sirvo para eso. Tengo que aprender esas cosas. Eh, a ver, a ver. Le tengo aprecio al canal de YouTube y el de Telegram. Dice Julio César Esperón. Más sobre el primero. Me sorprende para bien el respeto que se sostiene y lo atinado. Me importa nada la cantidad de suscriptores y visitas. Claro, eh, Julio. El tema es ese... Eh, que la gente que esté acompañe, no que haya un número ahí flotante donde vos no sabes ni dónde estás parado. ¿no? Este, nadie va a decir que no estaría bueno tener muchos suscriptores, claro que estaría bueno, pa, pero ¿para qué? ¿para que le lleguen los videos? No para decirlo, para decir, uh, tengo tanto, yo qué sé. Tenemos un compañero en el grupo que es este, el de Locos por Linux, el Nico, este, 22.000 y pico, 23.000 suscriptores, este, y el tipo está con nosotros ahí hablando de Linux lo más bien que de paso le mandamos un abrazo también a Nico loco por Linux este, un crack. Eh, dejo la cédula para el sorteo de la cuenta Onlyflans <ríe> Onlyflans de Alexander no no Mirá que te están viendo los venezolanos Henry no es solo él ojo hay contenido exclusivo, la eso dicen... De per, oh, perdón, perdón, ¿quién dejó ese mensaje? La está rompiendo Alexander. ¿La está rompiendo? Fue que dejó el mensaje ese? Pero no está dejando así chiquitito Alexander. Yo decía, ojalá no pueda venir, porque decía, no, que mejor de mañana. Yo decía, ojalá no... Rezaba yo que soy ateo. Ojalá no, venga, no, venga, que se lleva lo poquito que él se lo lleva a él todo, ¿viste? Está, tenemos que rendirle homenaje a la época. ¿Por qué Alexander quería que fuera de mañana? A ver. faltan si no, si no me falla la, la visual faltan dos minutos para que Alexander llegue a las 10 de la noche en modo dormir porque <risa> se acuesta a las 10 de la noche y se levanta a las 6 de la mañana es Así un bien. pragmático vean. en cualquier momento se, se nos duerme en vivo el tipo Nacho tengo que discurrir levemente contigo mío caro eh, en dos minutos Alex no se va a dormir, en cinco minutos es un calavera uruguayo-argento que ni te cuento. Agarrate porque la mujer no corre con la escoba, boludo. Sale diciendo, boludo, che, <risa> vos, todo eso, vos arriba arreglas, claro. esa cosas. En una semana... Eh, ay, y escuchando Alex tango. Que... Todo esto. Yo quiero cambiar... Me gustaría cambiar radicalmente el tema de la conversación. Cambie, pegue el timonazo. De, ya que estamos en carnaval, dele, dele. ya que estamos en, en fecha carnavalesca, Hugo, no se explique por qué no quiere agarrarte Catalina. No. Oh. <risa> está bien. Agarro, agarro, agarro el guante. Agarro el guante. Bueno, ¿por dónde empezamos? <risa> ¿Agarrate Catalina? Te lo voy a contar como... como... Así como digo que soy rockero, digo que soy murguero. No quiere decir que yo cante con una murga que me gustaría hacerlo en algún momento. Pero gracias a mi tía, eh, la hermana de mi viejo, yo eh, de chiquito iba al tablado. Seis años, siete años iba. Y mi tía, con una cuestión ideológica, que esto va para Henry, para Nacho y para algunos más, este, me llevaba a ver la reina de La Teja. Una murga de izquierda e ainda más. Aprendí las letras de pueblo, las buenas voces, aprendí que por qué cantaba así el murguista no es porque sea un débil mental o porque quiera hacer eso por gusto, sino porque había dos micrófonos colgados para 20 tipos y el tipo cantaba para allá porque estaba el micrófono para aquel lado. Aprendí que había cantantes, que el murguista era, era borracho y era pobre y de eso se componía, se componía la murga ¿no? y no había mujeres en el momento que yo iba al Entonces, ¿qué pasa? Era una murga, un murgón, la, la reina de Teja, una murga con historia, con, mucho, con mucha calle, mucho pueblo, mucha política, pero política sana, política que buscaba involucrar a toda la gente, no discriminar. Me crio con eso y me crio con otros murgones como Aracaracana, y otras, Fati Resto, Asaltante Compatente, Lopato Cabrero, mil. Este, esa es mi visión. Entonces llega la murga joven, que uno lo que espera es que haga reír, porque no le puedes pedir mucho más. De repente hay algunas que se cantan todo, pero otros son gente que se junta, que canta más o menos afinado y tal. La, la, la Catalina eran un desastre. Los primeros 6, 7 años que salieron cantaban desafinado, las voces eran raras, era como que nos pongamos a cantar nosotros acá, no eran voces de murga. Tenían todas letras transgresoras con cosas que ya se sabían o que ya se habían dicho, pero los tipos los cantaban con una convicción que la gente iba a... Y empezó a llevar a gente al tablado que jamás había pisado una tabla. Empezó a llevar a gente al tablado que nunca había ido al tablado jamás y creía que eso era murga Lo mismo que pasa con Ubuntu, por eso yo lo comparé. Lo mismo. Creen que eso es Linux y se agarran de eso y no salen más de ahí. Y ahí empezó a dar bronca, mucha bronca eso, porque empezaron a ganar los primeros premios, acá la gente fue como un hechizo, la Catarina hechizó a la gente, no solo eso, que empezaron a ganar primeros premios contra murgas que se cantaban todo como la Margarita, que afinaban perfecto y tenían unas voces del carajo, y la Catarina iba con voces desafinadas y fea sí. ¿Puede ser que haya coincidido con, con la gestión del carnaval por la, una empresa gigante? No, creo que no porque están contra esa empresa. Una de las cosas buenas es que los tipos ah. no patean para ahí. No, no, no. no. El Tenfield no. Eh, ah, no, no. Digo, por la masificación, gente, claro. digo por la masificación, no porque estén a favor. Creo que no. Y lo ah. último que pasó fue que además de ser desafinados... Eh, Empezaron a quedar todos acomodados en los medios de difusión. Todos. Vos los empezabas a ver y el nuevo periodista en el canal tal era uno de la Catarina. El otro, el otro, se empezó a llenar. Y todavía empezaron a viajar a Cuba, bueno, por toda América Latina, mostrando lo que era una... Argentina. Yo decía, me quiero matar, van a Argentina a mostrar esto como si fuera una murga Me quiero pegar un tiro. Lo fui Hasta a ver, Hugo. Lo fui a ver. Está bien. Yo no digo que, que no, está bien. Yo también lo fui a ver un par de veces. Después de unos 7, 8, 9 años... Acá se empezaron a dar cuenta que la Catalina era lo que era. Y los empezaron a bajar. Y no ganaron nunca más nada. ¿Qué siguieron haciendo? Teatro, tablado, viaje. Entonces, a mí me genera mucha frustración esa murga. Porque es como algo que yo no, no, no puedo hacer nada con todo lo que estoy viendo y me está reventando los ojos. Entonces lo único que puedo hacer es pegarle. Pegarle y pegarle. Eh, es eso nada más. Y te se adueñaron digo, del barrio Buceo. Una cosa, Hugo, eh, el carnaval en la Argentina es un carnaval bastante humilde eh, desde el punto de vista artístico. Eh, no tiene murga de, de relevancia. Eh, para nosotros, eh, más allá de, de los juegos artificiales que puede significar el, el carnaval en Brasil, la referencia es el uruguayo. ¿no? Eh, a mí en lo personal Agarrate Catarina siempre me, me ha gustado. Me parece una murga de la puta madre. Siempre me gustó eh, Tabaré Cardoso. ¿no? Tabaré Cardoso me parece un genio uruguayo. Y eh, eh, eh, en esa búsqueda, digamos, del cantante perfecto, yo creo que se, se, lo, se lo dije a, en algún momento a Miguel, eh, para mí el Canario Luna es la Ay, palabra sagrada cuando hablas de Murla, no, escucho al Canario Luna y, y me emociona totalmente a pesar de que no suena como un profesional viste, uh -huh. no es un profesional cantando pero tiene esa cuestión de barrio uh -huh. de, de sentir de, de corazón con barro eh, me emociona entonces escucho a, al, al Canario Luna y, y me, te digo la verdad me emociono aparte el Canario Luna Cantó eh, el eslogan ese que hizo El País con, con, con, con un tema de, de Jaime Ross, si no me equivoco. Claro. Eh, sí, sí, sí, sí. Cantó bien. un montón de canciones, Jaime Ross, sí, sí, sí, sí, sí. Pero la del Canilla, sí. la del Canilla cantada por, eh, por eh, Canario Luna, es una belleza Totalmente. estupenda. Y el disco, pues Postmortum de del de Canario, que eh, sacó Tabaré Cardoso, eh, líder, digamos, originario de, de Catalina, eh, con el Canario Luna me parece extraordinario, me parece un disco casi de antología, una hermosura. Eh, después eh, te digo, eh, una que tengo en el debe y eh, muchas veces Uruguay, muchas veces. Nunca pude presenciar ni una llamada, ni el carnaval propiamente dicho, ¿no? es algo que me lo debo y eh, que en algún momento lo voy a hacer, eh, pero el carnaval uruguayo probablemente esté eh, en lo más alto de los carnavales a nivel mundial, como fiesta pagana me refiero. ¿no? Si sí, es posible, es posible porque. En es que el medio. carnaval uruguayo, hasta donde lo veo, con el permiso de Hugo sí, claro. y Miguel, que son los que nacieron ahí, Nacho. Alex, nosotros podemos sacarle de nada ¿no? no, no importa. Pero el carnaval. El carnaval uruguayo. El carnaval brasilero tiene cartel, tiene exposición. Ahora, el carnaval uruguayo es eh, Para los que entienden de música es pentagrama El que no sabe leer no toca Es arte puro es, No es ni mejor ni peor Es algo demasiado, demasiado diferente Excluye mucho porque te vas a ver una murga Ahí en Murga no me meto Yo desde la cumbia al reggaetón eh, Amo la cumbia y amo el reggaetón No te hacía así, gitano tío, no, tío. Nacho sabes Emigue, Alex el reggaetón que dice, ¿te acuerdas lo que dice Iorio? Eh, la cachilla, la de la cachila. Bueno, el momento exacto en que todo ese contenido que aparentemente vive el disco, la Gran 7, no te rías. Tano, se puede, se puede decir claramente que son las 007, se puede hablar de Iorio tranquilamente y, y reproducir cosas que él haya dicho. Se puede ahora, sí. 007, no hay problema. Agarrate, Catarina, no. otra que la pública el momento exacto en el momento, eh, Horario, como dijo recién profe Hugo, 12 .07, el momento exacto en el que se produce el encuentro entre lo primitivo y lo moderno es cuando suena una cumbia cuando suena un reggaetón. Ese es el momento. No, Claro, vos pues ya te pasaste Ya te pasaste alcohol, claro. <risa> Superaste el límite permitido. Pero, que, que, que más te ¿qué más que tú dices? ¿Qué me vas a acusar de que me puse en pedo a puro bombón con licor? No, estoy a puro bombón. Además, está a celebrando con está, está, no, está, no, nosotros. Pero, no. bueno, a, a, eh, ¿a vos te pueden no, lo, no, los bombones CAP ya? ¿Qué bombones no, CAP ¿Chocolate el más barato que haya en barra para taza? Porque no se puede comprar. Ustedes tienen, creo que en Córdoba, es que si me equivoco, la presa, abajo, ¿Cómo? Cuando suena un reggaetón, eh, se produce el, el efecto de respuesta. Gente que escucha Bach, Händel, Heinz, El efecto sí, respuesta no, que yo me voy. Eso es lo que La respuesta mía me borro. Escucha, empieza el primer toque el primer milisegundo está ya estoy afuera ya, el taxi ya está no no no quiero nada sí. yo te miré, es como lo dibujito animado se, se veía la polvareda que sí. daba la corrida eso Actual. eso escúchame la, la música eh, yo me acuerdo una cuando hablaban recién Nacho hablaba de, de Pibe Luna no y habla en esta parte de la tarde, que estamos hablando de música nunca siempre me acuerdo de un artículo que leí en selecciones del rey de, eh, rey de Reich, no me acuerdo cómo carajos se llamaban, que las compraban y sí. eh, Que contaba un relato cuando estaban los, habían desembarcado creo que los aliados en Monter, que no me acuerdo Estaban cagándose a tiro en la segunda guerra Y los había agarrado eh, la, una de las navidades más impiadosas de la Europa de la soviética invadida y estaban los, los soldados muriéndose literalmente de frío en las trincheras. O sea, salió un trapo blanco, 24 de la noche. Y se escuchó una quena. Y a los pocos segundos se escuchó una quena de la, la trinchera de lo, del otro lado. Y están las fotos de los, de los soldados este, alemanes y rusos bailando para... Espantar la muerte y el frío. Eso es la música. La música puede parar una guerra. Durísimo. Es más, te, voy a, te voy a agregar un dato histórico, Tano, a lo que contás, que es absolutamente cierto. Duró tres días la tregua entre, entre los soldados de, de las dos facciones, ¿no? el eje y los aliados, y, e incluso jugaron un partido de fútbol que ganaron los alemanes. No, Mirá que interesante Hijo, ¿Es, es el partido de que le dice el, partido de no, no, eso lo el partido de la muerte algo así, ¿no fue? Puede ser Puede ser que le digan El partido de la muerte Pero lo que dice el Tano es absolutamente exacto La tregua eh, duró tres días Que fue la Navidad eso Y después no, no sabían cómo cortarla mm. y, y de hecho Terminaron hasta jugando un partido de fútbol Lo de la Navidad lo sabía Todo lo demás no Que habían parado por Navidad y habían compartido incluso ahí alguna bebida, alguna cosa. Y después a seguir, sí, sí, a seguir sí. dándole pa, pa. Cual, Hugo sí, corchazo. Fue así, fue así. Después de esta... Sí, Hugo, ¿Sí? vos estabas con Op OpenSUSE, ¿no? ¿Cómo, cómo? OpenSUSE. Sí, sí, ese es el tema que uso. ¿Y ese trae, que tenemos esta con plasma? Sí, siempre uso plasma. Hugo está con Suze Plasma y eh, Alex, vos estás con... ¿Con mi? O oh, Alex. Min Sinamo. Lo de Alex es, es un quilombo. Perdón, perdón. Lo de Alex es un quilombo. No hay que ni siquiera preguntar con qué anda. <risa> <risa> <risa> Estoy que probando, probando todo y tengo también Suze. ¿Tengo algo con Min y, y Suze? Este, y bueno, es quiero aprender algo porque me llevan ahí por el camino oscuro. Bien, Alex, bien. Yo lo tengo en la mira. Es que, Alex, Alex eh, yo pienso que el, el, distro hop, el distro hopping que le dan tiene, y esta es el, este verbo es la palabra clave, tiene que suceder en la vida de un capa 8 pingüino. Tiene que suceder. Claro, la claro. Cosa, la claro. La ya Entonces, puedo con el sabes, comentario. Tiene que ser así, Ahí, te, si ahí nos estaría ahí, desafinando una nota si no aprovechamos este mundo que es Linux con todo lo que ofrece. Claro. Y sí, que sí. se termine sí. en una vista como vos querías, sales, es totalmente normal. Claro. Yo eh, doy, doy fe, y está por ahí la señora Marga, que es la, la piba de Nacho, que en ese ambiente que se ve ahí tan decorado, con fotos del Che, de Eva... Bueno. Nacho la obliga a la señora a usar arte, ¿te decís vos, eh, o sea, el mensaje encapsulado es que hay presión de señor Nacho sobre su compañera para Mira. que use esa distro y no otra ya. Yo como la No como no tenía cacahuete. Pero... no voy a acusar Lamento, lamento que, lamento que no esté el samurai en línea porque es el único que me va a bancar en esta pero hay que obligar a la gente no y democracia es cuando se consigue la totalidad de más o menos la totalidad de la gente hay que generar hegemonía, está. el único que me va a entender acá es el, el maestro samurai. Y, ya lo habían conversado y, y y esto me conectada. parece en el grupo yo me los leo, los leo, a veces no respondo tope pero leo, leo esta, esta, esta, es como un déjà vu esto Nacho te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. En este grupo en particular, en el de Entropía, un grupo fantástico de gente maravillosa, hay solo dos eh, bien, eh, digamos, remunerados, que son el señor Alex y el señor Miguel. que han recorrido. <risa> Los que están a la derecha. Distribución. ¿Cuánta distribución le ha parecido en, en la sugerencia de YouTube? Han ah, probado bueno. de todo. Han ido para la izquierda, para la derecha, para el centro. Ahí, Ahí tiene es. el subito. El samurái diría, el samurái diría lo siguiente. Ahora en la paradería gustando, Lo va a corroborar el samurái. El samurái diría, esto en el barrio sonaría mal. No, bueno, mira, yo, yo creo que yo instalé manjaro. Este, me gustó mucho Cali, no Cali. me parece que es una muy diferente. No. Cali no es muy buena, pero tienes que saber. O sea, bueno, pa, pues, porque, bueno. No, no, puedo no puedo compararla con Art, porque no. Esta gente no se ha dignado, pero pronto, pronto, pronto. <risa> este, eh, una una disco que me gustó mucho porque su, su parte gráfica es llamativa es Bip. Me parece que... Me parece La ¿Cuál? ¿Ah? Indipe, eh, penusa amarga ah, la piba de... sí, sí, sí Yo lo escuché nombrar, pero blanca, eh, ni idea. Tres la, tres usaba, la La convenciste que, que se pase a Arch. Muy bien. No, tres favoritas? No, este, mi... no, no, no, no. Me no No, no, a no, no, no noche, Pero no me cantes esa mentira al truco, Nacho. ¿Cómo la convenciste que se pase? Le encantaste a Arch y lo usa. Yo soy No, vida. no, no, no. Yo le dije, no, no. yo le dije. Pero Nacho, ¿cómo qué te, te dicen a Nacho, ¿cómo mira. te dicen a vos? Tener la cara de roca. ¿Cómo me vas <ríe> a jugar al póker? Un <ríe> fenómeno. <ríe> <ríe> El mejor compañero. Sí, fui, fui honesto sí, al estilo de, de la Hugo. La le, dije, le dije la verdad. Le dije, mira, Deppin está basado en Debian pero es una distribución inestable. ¿Es linda? Sí, es verdad que es linda. Pero es una versión inestable. Le digo, instala Arch y vas a ser feliz. Te vas a encontrar con tus orígenes afroamericanos. La mujer me hizo caso, instaló Arch, llegó, como diría el, el querido Samurai, a, al lado oscuro de, de Linux, y... La verdad que hasta ahora la viene llevando bien. Eh, por eso eh, lo entiendo a Alexander, que, que quiere probar el lado oscuro eh, Miguel ya que se como... sumó. No, vos... Miguel Nacho... ya se sumó al lado oscuro Nacho, cada vez te quiero más, pues, no, no puede ser. Miguel, Alex, Hugo. Lo mínimo que merece Marga en este momento es una ovación. Claro. Mirad, claro. Es, es, sí, es. Un o sea, abrazo que grande a esa señora. ¿no? Un abrazo grande. Claro. Sí, un, un, saludo, un saludazo, hermano. Acaba, acaba de unirse al videochat, así que se lo vamos a presenciar. Se unió, Ay, Nacho. Se unió mi mujer al videochat. Llamo, llamo a la prudencia inmediata al samurái. Nacho. No es permita que jamás más que pase una cosa así. Nacho, yo, cada, samurai, yo que vos no cada cinco me no, cada cinco minutos voy a ver si, si funciona la llave todavía Ojo, ojo. Al levantate probá, volvé, levantate cada cinco minutos andá probando ¿viste? cuando vea que no funciona, cortamos el vivo y ta, te dejamos tranquilo quiero leer eh, un segundo no hablamos de una cuestión chicos También hablamos de una cuestión de que las criaturas descubren el mundo a través del juego y demás, pero eso nunca se va la única no se puede saber lo que no se ha vivido en otras palabras Alex eh, te vamos a tirar un dato y junto gente para armar patota y que vos Nacho sos testigo Alex, ¿sabés cuál es el, cuál es el futuro que te espera? 31 de diciembre 12 de la noche empezamos a instalar en Network y este señor que tenés de ahora el tuyo Miguel, él lo hizo en el... <risa> ese es el lado oscuro ¿se acuerdan de la película? Eh, Alex, Hugo, Miguel y Nacho, Marga, prende el micrófono, saluda Nena. Eh, ¿Se acuerdan de la película <risa> sí, que claro. El sujeto de los ojos? Sí, claro. personaje de. Usted Quisiera. dijo Perpetua, claro, como no es? peliculón. Eh, un hombre puede cambiar de Dios, de religión, de sexo, pero no puede cambiar de pasión. Claro. La pasión que le debo a Alex a probar y hablarlo con, el, con ese brillo en el ojo, sí. sea lo que sea. Es, es un placer le da para adelante como hacer. el mejor, en verdad. adelante pa y para adelante. Que se para Nacho no lo sacan a los no empujones de arte lo que cada uno use, oh, sea lo oh. que sea. Me pasa que después oh. locales, ya no volvés, pero eso es un detalle, un momento y cambia. Claro, el... acá con el samurái eh, secuestramos gente directamente, agarramos, ahí, ahí volvió, secuestramos eh, gente. La dejamos del lado oscuro. Eh, en el lado oscuro sufren primero de Primero el sufrimiento. Es como Dante, esto, los infiernos de Dante. Momento. Los círculos de Dante. Exactamente, exactamente. exactamente Te das cuenta que la gente de tropía binaria es gente de ida. Cuando lo que a U es gente de ida. Lindo anillo es el de así, Saturno, pero es suprimo. un dios. Cuidado con él. <risa> primero sufrimos. El, eh, el samurete lo puede contar bien. Primero sufrimos, pero después, después de ese sufrimiento extremo, aparece el placer. Esto es algo perverso y se lo ve de es? la óptica es? de algo. Es, es Linux vamos, vamos a hacer algo a partir de ahí. Sería, sería. sería.